Bienvenidos a todos un día más a mi fucking canal, hoy os traigo una copa parche negro, hay 100.000 Bueno, no sé cuánto es el premio, pero hay dinero de verdad, y bueno, vamos a darle en 27 segundos Vamos a ver, madre mía, tengo que hidratarme A full, madre mía, tenemos el mando cargado a hierro y tenemos todo preparado 15 segundos, 15 segundos Esta será mi primera sigue en el torneo Qué suerte nos trae, en verdad. Siempre sí, nos trae muchísima suerte en verdad de este traje. Así que veamos, vamos a darle bien duro, vamos a darle bien duro a este torneo. Está, está ready. Nos vamos, nos vamos, chavales. En directo. La copa parche negro. Joder, qué angustia, madre mía. Uf, segundos, tengo que ir. me queda uno chavales me queda uno puedo ser yo el siguiente ¡Oh! vámonos vámonos oh shit ¡Nigan! no tenemos materiales espera intentaremos oh shit cuatro puntitos esto es lo mejor que nos ha pasado en este fucking director ahora mismo no nos ha dado tiempo a luchar nada pero los hemos eliminado a uno rapidísimo Súper rápido y vamos, vamos a área, vamos a área, nos joden por detrás, nos joden por detrás Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Sale bien, sale bien, sale bien, sale bien Sale bien, ese hombre se va a pegar un pasapo enorme ay, ay, ay, ay, ay, que me pongo nervioso Que me pongo nervioso, oh my god no, no, no, no, no, no, no, no Ah, la puta tormenta, corre Chupitos, chupitos, chupitos Chupitos, muerte, esto es la muerte en la puta muerte oh, shit, Vale, tengo 30 segundos para moverme y Como como el rayo, dicen Y materiales también Que dicen eso, ¿no? Vamos, vamos, vamos Vamos a cubierto porque vamos Estamos en la mierda, radicalmente en la mierda Y estamos aquí agresivamente Nos van a reventar la cara Nos van a reventar la cara Muy bien Wow, primera partida, 4 puntos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 Me medio. me medio, me medio, porque va un poco como esto. Esto no es mío, pero... Vamos a vamos vamos okay, si no vamos Sería la forma más Ahora ¿sí? vale, vale, nos la like catrip, pero por ahí no se tío va a tener que irse. Yo tengo redespués. ¿sí? Joder, esto pinta bien, ¿eh? No, no pinta nada bien. ¡Guau, guau, guau, guau! Oye, oye, oye, pendejo. ¿Qué fue eso? ¡Oh, shit! ¡Vaya! Vaya hostia que va a dar Puta Wow No hemos tenido nada de suerte en esa sean ultra la muerte, que tengo una plataforma No más, eh No mames, wey Tenemos una aquí, una aquí, una aquí, se posiciona Se posiciona, se va. se va Viene, viene, viene, viene. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Esto no es vida Wow, 13 notas, eh, cuidado. Cuidado, 13 notas, chaval. Cuidado, vemos. Hijo de puta, tío, todo el mundo utiliza la plataforma, No. bala! La puta ha poniendo el peor Let's go let's go, let's go. para el top no seremos nosotros el que muera ahora al... Oh, Tengo que pegar, que ir no sé qué hacer, pero caigo ya. Gueah caca, on as caca. No, y... Vaya Nos vemos Bastante divertido y coñazo Este, pues miedo 21 puntos, así que, bueno, no está mal Y vale.